Sí, tengo un niño que se hay que remodelizarlo con bomba y se me aficia. Ah, y si, si mi niño se me aficia, responsable de noche. Que vinieron de noche ayer y, y, y compusieron la luz y la dejaron así, no, voy a arreglarla. ¿no? Ya se falta la luz. Se sabe que no estaban jugando de calor anoche. Claro, y tuve que amanecer ahí fuera de mi casa y en mi casa pagando la luz, porque eso es un abuso que la están coitando. Hay que ir a prenderle de noche para que dejen de día que tienen. Bueno, yo lo que digo es que para acá están pagando la luz, que, es que se, hay gente que se la roban, pero nadie puede pagar todo igual. Hay mucha, hay mucha casa sin no al locuro. Bueno, que ayer estaban trabajando ahí, eh, eh, según ellos estaban trabajando que la iban a, que iban a poner la lámpara, que era la lámpara que estaba dañada. Entonces, de ahí para acá, de, pa acá no, anoche cuando la conectaron, de ahí para acá no hay luz. ¿Ustedes están al día con el pago? Mire mi último recibo, dime qué pasó. Y fue de ayer para acá. Sí, sí, sí. ¿Y entonces por qué se la han cortado? Que hay gente que roban luz, pero el que la roba, uno no tiene culpa con, con eso, de que el otro se la robe. Que ellos son los que tienen que tener su seguridad para que no se la roben. Pues no lo pueden pagar. El que está pagando no puede... Tiene que ver con eso, de que la roben, es ellos que tienen que saber. Entonces vienen y se llevan la luz entera, no dejan la calle enterita, el día enterito, usted apagado